La idea hoy es hacer esta letra dibujada a mano con elementos de dibujo ¿sí? eh, y sobre todo ver el tema del empalme de la línea con el círculo en el serif ¿sí? o en el remate de este tipo de letras con serif ¿Cómo se hace esto? Miren, Primero hagamos un cuadrado grande, ¿sí? porque si vamos a hacer algo manual no hagamos un cuadradito chiquitito porque se nos va a complicar bastante si solo usamos compás y no tenemos esta regla de círculos, ¿sí? Esta plantilla de círculos, que sería mucho más fácil. Pero bueno, vamos a probar. Vamos a hacerlo con, con compás y con la plantilla de círculos. Bueno, entonces hice, hice un cuadrado más o menos de 9 por 9, por lo menos para... Para que sea cómodo a la hora de usar el compás. Sí, yo ya tracé la línea del hasta de la A. Y luego hice este pequeño círculo con el compás. Donde sé que más o menos la mitad está acá. ¿sí? Y tengo que ir probando más o menos la abertura. Seguro ven que es una abertura muy chiquita. Donde... Tiene que, enca que encastrar perfectamente. Ven la línea. La línea con el círculo. Tienes un empalme perfecto, ¿sí? ¿Qué pasa si usara la plantilla de círculos? Tengo que ver qué círculo qué círculo me conviene, ¿sí? Hacer este o este, ¿ven? Ese círculo, porque este ya es muy grande creo Bueno, pero ese también podría andar Donde sé que tengo la línea acá Y el círculo tiene que pasar Tiene que seguir un poco más la línea La línea este de abajo Este círculo podría ir perfecto, ¿Ven? ¿Ven? Empalma la línea Con la de abajo Más o menos ahí Entonces Sería este tamaño de círculo ¿Sí? Y ahí ya tengo Bueno, acá lo, lo había borrado al, A la línea de, de la grilla Pero acá se ve perfectamente Este serif ¿Se entiende? Bueno, es así como debería hacerse El empalme